Pues en esta legislatura conseguimos ser el principal grupo de la oposición, subimos mil votos y tenemos cuatro concejales, reeditamos los cuatro concejales de la pasada legislatura y creo que hasta ahora el trabajo ha sido muy bueno. Hemos presentado cerca de 100 iniciativas eh, plenarias y creo que tenemos que seguir por esta misma línea, intentando ser también la correa transmisión de las asociaciones y el tejido social de, de Baracaldo en este ayuntamiento. Bien, pues en lo que a mí respecta, soy el concejal que lleva el área de medio ambiente y en este sentido nuestro trabajo ha sido más empujar para que, para que este ayuntamiento avance, porque es prácticamente el presupuesto más bajo de todo el ayuntamiento, el que se dedica a medio ambiente, y entre los logros más significativos que hemos conseguido que el ayuntamiento se comprometa a eliminar los eucaliptos de sus, de sus montes municipales. ¿no? Yo creo que esto es un gran paso dado la, el ecosistema que tenemos en, en los montes de Baracaldo. Y en lo que queda de la legislatura, yo creo que Baracaldo, su principal reto medioambiental es el realizar un plan de movilidad urbana sostenible en condiciones, que es lo que la mayor carencia que tiene una ciudad de 100.000 habitantes como es la nuestra.